En el video de hoy, te muestra dos formas para solucionar olvide código de iPhone sin iTunes o con iTunes. Método 1. Como quitar iPhone sin iTunes. Conecta iPhone al ordenador en primera. Abre 4Yuki. Iniciar la aplicación. Entra iPhone en modo recuperación según las indicaciones.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 Generalmente 10 minutos aproxima, pero en este video para ahorrar tiempo avanzamos rápido. Después de desbloquear, activa iPhone, selecciona idioma y región, conecta Wi-Fi, etcétera.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 Abre iTunes, haz clic en restaurar. Acepta todos los términos y condiciones, pero cuidado, este paso va a eliminar todos los datos y cuesta más tiempo. Pero creo que esto vale la pena, significa que es gratis. Después de restauración, iPhone se reinicia, activa iPhone, elige idioma y región conecta wifi, etc. Esto es la tutorial hoy, hasta próximo, gracias por ver nuestro video, suscríbete a nuestro canal si te gusta.